¿Qué tal, queridos amigos? Feliz martes para todos. Qué alegría que podamos encontrarnos e iniciar nuestra jornada en la presencia de Dios. Los invito para que al iniciar nuestro día, demos gracias a Dios. Vamos a pensar en todas las bendiciones, en todas las cosas bonitas que el Señor nos ha dado. Y digamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy martes, mis queridos hermanos, retomamos el tiempo ordinario. El tiempo en la iglesia se distribuye por periodos. Vamos a iniciar el tiempo ordinario, que es el tiempo de caminar con Jesús en su ministerio público, en su predicación. Vamos a leer en forma continua los textos del Evangelio, la palabra de Dios. Y además habrá un cambio en el color litúrgico. Estamos hasta ayer con el color blanco, ya hoy retomamos el color verde, característico de este tiempo ordinario. En los domingos iremos a leer el evangelio de San Lucas y esta semana comenzaremos a leer el evangelio de San Marcos de forma continua hoy precisamente vamos a meditar San Marcos capítulo 1 versículos 21 al 28 en aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún y cuando el sábado siguiente fueron a la sinagoga a enseñar se quedaron asombrados de su doctrina porque no enseñaba como los escribas sino con autoridad estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el santo de Dios. Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos. ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les mandan y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, la lección inicia precisamente con ese enseñar con autoridad. una enseñanza con autoridad que no es, la autoridad aquí no es la imponencia, la autoridad aquí no es que se imponga sobre los espíritus, la autoridad aquí es que habla, que se le escucha. Su palabra tiene poder en sí, la fuerza de su palabra es poderosa. Y además, mis queridos hermanos, que lo que él predica, pues lo está viviendo. Ahí radica su enseñanza no está hablando por hablar, que habla lo que Dios quiere, lo que el Padre Celestial quiere que Él haga. Y es lo que vamos a escuchar durante todos estos días. Sus predicaciones, sus discursos, sus acciones son la acción de Dios, lo que el Señor quiere manifestar, revelarnos a todos nosotros. Señor Dios, en tus manos nos ponemos. Bendice a todos aquellos hermanos que inician sus viajes, que van de camino a casa, que retoman sus actividades cotidianas, regresan a sus trabajos. Bendice, Señor, nuestras vidas. Bendícenos a todos. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde y los pida. Feliz día para todos.